Hola, soy Claudio de vuelta. Ahora vamos a ver cómo usar la herramienta de cuadrados y rectángulos. No puedo decir una pavada, pero vamos a ver que tiene varios chiches. Primero la selecciono. Siempre selecciono primero la herramienta. Van a ver que el cursor cambia a un signo más con un rectangulito. ¿sí? Entonces hago clic en alguna parte de la hoja y arrastro sin soltar el mouse hasta estar conforme con lo que quiero hacer, ahí suelto y ahí quede formado el cuadrado si yo quisiera formar un, el rectángulo, perdón si yo quisiera formar un cuadrado perfecto, mantengo apretada la tecla control, control y arma un cuadrado perfecto, suelto el mouse suelto la tecla control y ahí se formó un cuadradito perfecto ¿Sí? o sea que puedo hacer rectángulos y cuadrados Fíjense, mientras tengo la, la herramienta todavía seleccionada de rectángulos y cuadrados, van a ver que los puntitos que forman el cuadrado o el rectángulo, eh, primero que no son cuatro, son tres. ¿sí? Acá no aparece nada. Segundo, aparece un cuadradito, otro cuadradito y un circulito. El circulito, si yo hago clic y sin soltar arrastro, Fíjense que le hago los bordes redondeados ¿sí? a la forma. Lo mismo con el cuadrado, puedo hacerle bordes redondeados. ¿sí? Esa es una. Si yo la selecciono... Eh, si yo lo selecciono... Ah, fíjense, hice clic de vuelta y ahora ese borde redondeado lo puedo tirar más. ¿Sí? Hasta, hacer, hasta hacerlo un círculo, por ejemplo. O hago clic acá. ¿Sí? Y en este caso, al ser un rectángulo, no forma un círculo. Pero también redondea lo suficiente como para que dos de los, dados sean, de los lados sean completamente circulares. Si yo selecciono la, la, la herramienta de seleccionar, puedo hacer lo que dije que podía hacer. ¿Sí? Puedo rotarlo, puedo estirarlo, puedo estirarlo así, ¿tá? y le hago un clic de vuelta y vuelta, vuelve a la opción anterior. ¿sí? Me voy a ir un poquito para arriba, así agarro las manijas estas y lo pongo acá arriba. ¿tá? Entonces puedo, si quiero, con esta herramienta de cuadrados, hacer varias de estas opciones. Eh, es cuestión de jugar un poco, ¿no? Uno puede... Recuerden que podemos ponerlos arriba, abajo. Voy a hacer otro cuadradito, un cuadradito perfecto. Aprende la tecla control. Bueno, acá no. Esto, ahí y ahí. Ahí está. Le, le arrastré el, el nodito para que quede cuadrado. ¿tá? Entonces puedo... Cambiarlos de tamaño, eh, cambiarlos de posición, ¿sí? Una, el círculo perfecto queda en el medio de esta elipse y este cuadrado. En el medio, en cuanto a capitas, digamos, vamos a, vamos a ver que sí son capas, este, en donde se van acumulando los distintos eh, objetos. Bueno, seguimos con otro video.